Saludos. Para este tutorial iniciamos con un documento, preferiblemente con las dimensiones de nuestra PC. Pueden usar cualquier dimensión que gusten, no importa. Después abriremos las imágenes que seleccionaremos de nuestro menú. Yo dejaré el archivo PSD en la descripción del video. Para recortar imágenes como lo estoy haciendo, usen el filtro Extraer. Para saber más de él, miren mi gestor de videos. Ahí lo encontrarán y podrán ver cómo lo instalarán. Algo que quiero decirles es que, iré un poco rápido, ya sé que por ir rápido, no se considera como video tutorial, pero yo creo que es así muchísimo mejor, porque con el archivo PSD editable podrán ver con claridad la colocación de las cosas, presten mucha atención. No usaré a Deidara por ahora, la ocultaré y abriré la siguiente imagen. Para ajustar el tamaño de la imagen usen Control más T, buena presión en ese acceso directo. Que quede claro, que por ahora estoy creando el escenario, porque no encontré ninguna imagen que me gustase, más bien, no encontré ninguna imagen que tuviese cerro, XD, joder. Ahora colocamos el fuego, estas imágenes las encontrarán en mi gestor de videos, así que no se preocupen, inclusive encontrarán muchísimas más, disfruten. Y el modo que las usaremos será en modo de fusión trama. Clon la capa presionando Control más J. El cielo hermoso, tiene demasiado color, lo haremos más triste presionando Control más U, eso es para tono saturación. Clonamos la capa del cerro, una la coloreamos de un tono naranja amarillento, y la otra un oscuro saturado, miren como las coloco. O miren el archivo PSD que les dejaré en la descripción. Las imágenes con fondo negro, todas se trabajan en modo de fusión trama, las imágenes de las partículas, o, oh, espars van encima de todo, ¿sí? Bien. Oscurecemos todo, presionen control más M, para las curvas, ahora. ¿Recuerdan las imágenes de los cerros? Bueno, a la oscura, con goma grande desvanecida, borramos un poco en la zona del fuego. ¿Qué zona? cabe, Zona. Jaja. Qué mal chiste, perdón, continuemos. Aldeidara. Haremos exactamente lo mismo, miren con atención. Listo, tenemos una imagen de una explosión o como dice Deidara, el arte. Es una explosión. Bueno espero disfruten el archivo PSD, nos vemos y hasta pronto, que tengo cosas que hacer, hasta luego bye bye adiós bye bye.